Constitución Política de la República de Nicaragua Capítulo 3. Derechos Sociales Artículo 69 Todas las personas, individuales o colectivamente, tienen derecho a manifestar sus creencias religiosas en privado o en público. Mediante el culto, las prácticas y su enseñanza. Nadie puede eludir la observancia de las leyes, ni impedir a otros el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes invocando creencias o disposiciones religiosas.